Gym. Eh, hoy estamos de gran lanzamiento eh, estoy muy contento, muy feliz de haber logrado este sueño hecho realidad durante 7 años, fue una experiencia única para mí, para mi vida, cambió muchos eh, momentos y sentimientos eh, me hizo una persona más fuerte cada día más y bueno, me hizo creer más en mí que siempre es mi que, que es reconocidísimo por todo el mundo que lo ha conocido, o sea, todos mis fans que es, eh, no importa lo que pase siempre sigue grande. adelante o fue tu fin, mañana será tu regreso o más que un hecho, una simple realidad o eh, no por mi de jugar entonces pues se logró el objetivo estoy muy contento, muy feliz les agradezco de corazón a todo el equipo de trabajo que está acá atrás presente en eh, temido para mí ha sido un proyecto bastante importante en mi vida y en mi carrera porque fue algo pero decir es que explosivo y algo muy diferente a lo que he trabajado en proyectos autónicos y hacer un disco como este pues sin duda para mí fue algo único eso es para mí la carrera que he realizado antes de años que es la fotografía eh, con mucho han dado cuenta para los que no me han conocido he eh, trabajado producciones fotográficas en las cuales realizamos temas que son eh, como el moda que utilizamos actualmente que es como el género baile el género el rock el, rock, el pop eh, también hemos manejado mucho algunas cementerías eh, hemos también eh, explicado un pues, poco de que la imagen es más que una simple fotografía, es una historia lo que representa. Entonces, pues para mí eso es lo que representa MyStory es como darle al mundo ese resultado en todo este contenido. Bueno, ¿cómo se realizó MyStory y y qué se trata? Bueno, MyStory principalmente lo realizamos con seis DJs de una gran disquera conocida que es Sound Music, eh, lo cual lo grabamos en estudios. Eh, yo le di la oportunidad de trabajar con seis grandes DJs de una gran industria que llaman que son estadounidenses. Ellos realizan fiestas en, en Estados Unidos y en otros países, actualmente hace poco, en un grupo que se presentó acá en Colombia. Entonces, pues, eh, yo le la oportunidad de conocerlos y, bueno, pues les di la propuesta de hacer esto y, sin duda, pues me apoyaron. No fue fácil hacer historia porque muchos no entendían qué es, porque es instrumentales. Bueno, de mi sí manera instrumental es porque durante todos los proyectos que he realizado hemos lanzado singles al momento de, del estreno de la producción. Entonces cada single representa la fotografía, pero quise hacer que Maestro y representara todas las que hemos realizado durante cada año cada momento y casi no por decirlo así. Entonces eso es lo que quiere decir Maestro, es como el contenido de todas las canciones que, que faltaron pero que están ahí y que son de todas las canciones fotográficas que se representan en el mismo disco. ¿A ¿Qué me refiero? Me refiero a que todo lo que he realizado durante todos estos años, pues eh, representa cada canción de esto. Eh, obviamente, el instrumental de este disco representa fotografías del mismo álbum. Es una producción fotográfica que realizamos con f Studio. Fue encargado de hacer el diseño de la carátula, y la producción. Eh, amo esta pose, efectivamente, eh, es la pose que siempre quise. Lo soñé desde hace como, que, hace como unos tres años de realizar y que quería realizar este proyecto. Entonces, pues bueno, se logró el objetivo, pero gracias es a este gran equipo de trabajo. También trabajamos con Fotografía Colombiana Records, que es uno de mis grandes sellos en mis videos en fotografía. Es para mí muy agradecido que me hayan podido hacer esto. No fue fácil la misión de historia, la verdad, eh, fue bastante. Llevamos tres meses en la espera de, de que nos abrieran como la puerta de XIVAMOX, en eh, La mayoría de las que sí, tanto quitar el instrumento vendían ya un disco tu foto y no lanzar tu voz porque o sea, a mí me gusta mucho cantar entonces eh, quise hacer como algo eh, principalmente dedicado a la fotografía entonces quise decir no quiero más bien darle cierta razón a mis fotografías quiero que casi me siempre, como las escenas o algunas producciones que he realizado que estén ahí por ejemplo Focusón está acá eh, una parte parecía Focusón está ahí la otra de una firma también está ahí son fragmentos y producciones y que y, y, y, y, y están en algún detalle de las canciones que van a encontrar en este disco. Bueno, entonces eh, estoy muy contento, muy feliz verdad y no, agradecido con Dios, con la vida y pues, sobre todo pues con todos los sillos, pues apoyarme en esto y, la, y a los años que subieron pues, por favor, este carta. ¿no? Eh, <coughs> My Story tiene 12 temas, es un disco que viene de dos más que vienen, uno que es Emisión de Lucha y otro que es Single. El original está compuesto por eh, 12 temas, en los cuales pues, eh, realizamos con Lady Queen. No fue fácil, duramos prácticamente unos 4 o 5 meses realizando cada canción. Eh, por más de la vida pues, yo me quedaba estudiando haciendo mis otros labores, lo cual pues, teníamos que enviarlo todo directamente por correo. Entonces ellos me unían las pistas y decía no, no sé, esto era como no de mi solita, ta, ta, ta. Muchas veces teníamos comunicados por WhatsApp pues, por cosas que no lo entendían. Entonces, pues bueno, se logró el objetivo, eh, yo la fui de dos veces allá, a, pues a arruinar, a editar, pues algunas cosas que faltaban, por corregir. Eh, principalmente el tema que nadie mató, que sin duda para mí fue, hago ese tema, ese es el último título del álbum. Eh, esa canción creo que representa toda mi vida, representa todo. Yo creo que ahora la escucho y se me vuelve el tiempo, es una cosa bastante loca. Eh, no, es una historia. ¿Por qué decidí hacer un álbum versión en inglés y no en español? Bueno, aunque muchos mucho de lo que el idioma que más me encanta y me llama la atención es el inglés. Amo el inglés, me gusta el inglés y eh, no se hablan muy bien, pero me sé defender. Entonces quise que este álbum tuviera una historia porque ¿Por es un disco que está dedicado a la fotografía. Y tuve la gran oportunidad de trabajar con estos DJs que emprestaron algunos de sus coros unos artistas que eh, hacen corismo, eh, coristas perdón y bueno quisieron apoyar un poquito aquí porque pues muy pronto van a escucharlo <risa> eh, bueno eh, ¿qué presentar para mí my Story. wow, my story para mí representar una emoción bastante en mi carrera, en mi trabajo porque pues con esto me quedo y no quiero decir que me voy a terminar las producciones y que ya con esto se acabó, ya no obviamente voy a seguir luchando por más sueños, por lo que puesto más cosas por hacer. Entonces, ¿por qué no? Si seguir con la carrera de fotografía, obviamente sí, si voy a estar, no me voy a desaparecer. Eh, pero sí, voy a hacer otras cosas, estos proyectos no quedan a ustedes más de cuenta más adelante. Este proyecto para mí, sin duda, ha sido un hit. Eh, con él aprendí muchas cosas. Con este disco aprendí a hacer las cosas y aprendí a ser una persona diferente y, y con como después pues, eh, como que aprendí como a despertarme y decir, wow, estaba en este cuento y nunca me eh, dijo avanzar un poco más. O sea, avanzaba pero no daba como ese paso porque se lo hacía mortal. Entonces pues bueno, maestro me lo dio, pues para mí sin duda fue un gran, gran trabajo eh, sin duda. y eh, Bueno, cuando terminamos en hacer mi en total total, eh, duramos prácticamente siete meses y medio. Eh, un proyecto bastante extenso, bastante largo. Eh, mucho papel, mucho presupuesto, no fue fácil sacar un disco al mercado y más que todo pues, de este estilo, pero gracias a Sony Music va a ser el patrocinador general oficial del disco, así que pues, pues estoy muy, muy contento, me hubiera sido y bueno, pues ahí está este disco, eh, la verdad es nominal. Bueno, ¿qué se ah. van a encontrar en mi historia? En mi historia van a encontrar de todo, van a encontrar desde lo más antiguo de la música a lo más reciente de la música, lo que estamos viendo que es el electrónica o electropop o RVD o dance o reggae o buff eh, bueno, también blues eh, entonces eh, este disco tiene, tiene de todo y bueno entonces espero que lo disfruten lo gocen y bueno bueno eh, aparte de este disco eh, viene edición de lucha edición especial edición de lujo eh, este disco van a estar también disponible en la misma ficha de estreno este disco tiene cinco temas, en los cuales pues, son temas especiales del propio álbum, son temas que me destacan tanto en lo personal, entonces por eso le está diciendo una parte que es personal y otra parte que es de la carrera. Entonces pues, es su edición de luce. Eh, estará muy pronto disponible en el estreno, también a conseguir la parte de este. Y ese mismo de vas a tener obviamente el Singles, son cinco temas iguales que el edición de lucha, pero son temas eh, especiales que realizaron los billetes pues, como regalos, este gran trabajo, a este gran proyecto, ya que les encantó. Eh, la verdad para que también fue algo muy lento, no les puedo negar, les decía, pero ¿por qué no cantas? Porque obviamente eh, no quería, porque obviamente como les había comentado era arte de fotografía, que es que era algo totalmente, no para mí, sino para la fotografía. Entonces que representa la foto, representa todas las funciones que has realizado de año tras año la vida, tras año tras año. Entonces pues para mí ha sido eh, un logro y ha sido una aventura hacer este proyecto porque eh, para mí sin duda fue algo inolvidable. y fue una experiencia muy bonita y aprendí muchas cosas, como les había comentado, y eso me hace el tema <risa> eh, Principalmente el tema que más me mató que sin duda para mí fue, hago ese tema, es el último título desde el álbum. Eh, esta canción creo que representa a mi vida, representa a todos yo creo que la escucho y se me olvida el tiempo es una cosa bastante loca en... no. no es más que soy... mundial donde se va a estar promocionando el disco y si se, se nos da la oportunidad de, de ustedes de compartir este disco que ya lo pueden adquirir a partir del 20 de agosto en todas las discotecas del país incluyendo también en versión digital como iTunes, Spotify, Disney, Google Play, SoundCloud y demás plataformas digitales eh, vamos a hacer un tour mundial en cual puede la oportunidad de viajar a conocer a otros países y darle este proyecto y revolucionarmente las industrias fotográficas industria fotográfica es decir, oye, no solo simplemente una imagen representa una historia, sino también la música representa la fotografía, que escena. Entonces quise hacer eso para mi historia, quise mostrar no al mundo que la fotografía es algo más que mostrar una imagen y también justo la música. Y eso es lo que hemos realizado hace dos años, eh, gracias a que tuve la gran oportunidad con los grandes DJs que quisieron trabajar conmigo en este proyecto y pues cada uno. Yo como su parte en cada producción, como que eh, focus un gran DJ, eh, también eh, en la prima que me un DJ, fue una DJ que me dijo que esta producción, eh, también tengo una oportunidad de comportarme mal, con el agua universal, con la esencia, con el agua que eh, es eh, una eh, pesadilla, eh, de fotografía, donde estamos como nuestro ángel interior, no, súper contento, súper feliz. ¿Qué piensan eh, en mi equipo de trabajo? Están totalmente impresionados pues, con esta gran noticia, porque ellos pues, no se imaginaban, Manuel, tú te vas a sacar un disco y bueno, sobre todo de esa manera, de ese estilo. Pensábamos que iba a ser tú, pero les gustó. Después cuando apareció, cuando les mostré el este disco, las canciones y los temas, ellos dijeron, wow, me encantan, son geniales, me gustan mucho, entonces pues sin duda pues les encantó y bueno, eso para mí me muy, hace muy feliz. Eh, <tose> bueno, ¿qué, ¿qué les puedo decir a las personas pues que van a lograr sus sueños? Y bueno, pues, para las personas que quieran lograr sus sueños, que aún están como en esa búsqueda, como que nada que encuentro, la no me paso? igual, esto no les comento, eh, me pasa igual. seguir haciendo un proyecto, ahora que el un proyecto que se llama hasta el Ender del amor, lo cual no fue un poco aceptable, pero seguimos luchando, seguimos luchando. Entonces, creo que siempre la clave de éxito es la persistencia, ¿sí? siempre es constante en todo y cuando menos los peces, te das de cuenta de todo entonces pues estoy muy contento y muy feliz Bueno, que se viene? este tema de hoy? Pues la verdad, eh, como les había dicho, se viene un tour entonces, espero que ustedes apoyen para que yo tenga la oportunidad de que no se den es, y este gran proyecto que no estén allá sino que también esté yo, dando testimonio a este gran proyecto y eh, no, estoy muy contento y muy feliz no me arrepiento en absoluto de empezar y aún a seguir con esto porque pues es algo que siempre quería hacer y bueno, te dio la oportunidad, entonces pues ¿por qué no? Y no, súper feliz, súper contento, motivado, siguiendo adelante con mis sueños y bueno, jamás dejarme arriesgar ni tampoco dejarme caer. Entonces pues que eso para mí es lo maestro más grande, que lo más nieto. Entonces pues estoy muy contento, espero que les guste el disco, son 12 temas. Eh, hay un tema muy especial que trabajamos en la obra de teatro que va a estar aquí, también aquí. Y bueno pero que lo disfruten, que lo gocen, que lo compartan y sobre todo es que me no esté testimonio. Y que un intento también de, de un fotográfico con los instrumentales. la verdad les va a encantar. Eh, Espero es que les guste. Y bueno, yo soy Manuel González. Y los invito a que estén muy pegados en mis redes sociales, en Facebook, Manuel González, en Instagram, Manuel González con Instagram, y todo en mayúscula. También en mi canal de YouTube, donde ven fotográficos también los instrumentales. Tenemos dos cuentas, bueno, prácticamente tres cuentas. <risa> Eh, tenemos la Oficial que es Manuel González Oficial Site eh, mayúscula la M, eh, mayúscula la O, doble F y mayúscula S eh, También está mi plataforma de Devo para que encuentren todos los instrumentales del disco que también van a estar ahí Que es Manuel González Devo Y también va a tener la oportunidad de estar ahí en, en tras de escena de todas las dos eh, Que es mi equipo de trabajo que siempre están ahí bien de todo que es el equipo Manuel MFC Para que no entonces pues bueno los invito a que posten de este gran disco eh, también los invito a mi página oficial no pues, se me olvidado que es manuel gonzález oficial chat si no Google, gustos, digan los de que es mi página oficial ahí encuentran fotos, descargan tienda eh, datos curiosos bueno, de todo encuentran ahí y bueno pues contentísimo con este gran proyecto espero que les guste que les encante como a mí me encantó eh, me lo guste con el estrofe de una experiencia bastante bonita ya sé que vamos a hacer un disco eh, una cosa impresionante, aunque obviamente te tienes que pagar porque no es fácil lanzar un disco, porque siempre tienes que tener poca economía, pero bueno, todo se logra eh, gracias cuando estás con Dios, ¿no? y pues Él es el que da estos resultados tan maravillosos y no, súper contento, súper feliz. <risa> bueno, en el amor, no, en el amor súper, súper, o sea, no me refiero a que ya tengo sino que he decidido como algo ahí, pues porque poco más de trabajo, mucho de carrera, entonces pues ahí eh, un que estar como un poco de pero todo a su tiempo, yo sé que todo va a llegar a su tiempo y esto tiene todo. <ríe> no la verdad la verdad estoy muy agradecido, eh, principalmente con su música por darme esa gran bonita eh, oportunidad de trabajar con ellos en este gran proyecto que sin duda yo sé que va a ser un hit mundial. Y bueno, también pues con Devo, la plataforma oficial que pues me da bastante apoyo en esto desde los primeros días, eh, hace pocos semanas o meses, si no me recuerdo, eh, hace unos dos meses eh, tuve la gran oportunidad de trabajar con ellos, un gran grupo de más hoy, pues, pues, que se llama Soy, por lo cual pues es una pues que no nos un poco Entonces pues, eh, fue bastante acogerte oportunidad de trabajar con ellos. Y no, sin duda pues agradecer también con ellos, mi equipo de trabajo que hubo en el GFC, que eh, me está a a de lo que sin duda pues, ha sido mi mano derecha en todo esto, ya desde que yo le mostré la foto, guapo, me encantó. Pues. Entonces, pues estamos súper contentos, súper felices. Eh, no, eh, me voy con un resultado bastante eh, memorable para mi vida, para mi futuro y bueno, pues para tenerlo como experiencia. Entonces, pues súper, súper contento, súper feliz. Y bueno, yo os agradezco de todo corazón, un abrazo, muchísimas gracias, Marín ya saben. Todas un futuro a las casi 50 millones de usuarios y bueno ya sabes tenemos un estreno mundial 20 de agosto My story disponible en todas las plataformas eh, tiendas digitales eh, perdón tiendas eh, en los centros de cadena en todos los sitios donde encuentren discos se eh, vuelta my story y bueno me encuentran entonces pues los quiero gracias de todo corazón y espero que se su tema de story como ya lo este gracias